Fighter Y aquí en un nuevo Episodio, bueno, episodio eh, Es como La bienvenida de mi nuevo canal No sé usar esto muy bien Ya sé que el ruido de la tele tal Pero es mi creación Mi Agario, o sea <ríe> Agario Me voy a poner el nombre Alex Fighter Ay. Y bueno, vamos a empezar. Es un juego de comer bolas. O sea, mira qué pequeño empiezo. Y bueno, eh, este es un vídeo que... Mmm, se podría decir que... Es un, un nuevo canal que me he creado porque digo, va, me voy a meter en esto del Cantasia. Y bueno, voy a empezar a ver cómo es esto del YouTube. Así que si os molestáis en suscribiros, bueno, si habéis, no, eh, si habéis notado como un... que se apagase el, el ordenador, es que ha sido culpa mía que le hago con el pie, pero si no lo notáis no pasa nada. Y bueno, eh, espero empezar bien con, con esto del YouTube. Voy a grabar... Eh, mm, es que me cuesta expresarme, o sea, soy nuevo en esto, ¿sabes? Eh, y bueno... No, no puedo comérmelo. He hecho ahí el, el 13-14. No pasa nada. Voy a guardar un poquito de cómo está y de cómo. Y bueno, eh, espero empezar bien con esto del YouTube porque tengo amigos ya que han empezado. Y bueno, se le da bien. Y eso espero a mí también, que se me dé bien. Y lo siento por el ruido de la tele. Es que, mira. Uf. Lo siento por todo el ruido. Si sí, oís gritos también. Porque así es mi familia Y bueno Este canal se va a tratar también Alguna vez de BMX es, es Juegos BMX O sea, soy friki en todo BMX Juegos en general eh, Black Ops 3 Beta Luego lo voy a subir eh, A ver, no tengo suscriptores, ¿sabes? Pero luego subiré Black Ops 3 Beta Si sí, consigo algún suscriptor o algo y bueno, este eh, espero que los no voy a ir, <risa> o sea, tírame de eso que no voy a ir Que eh, espero que os guste esto Porque esto es un, una especie que a mí me gusta O sea, y me van a comer, me van a comer, me van a comer, me van a comer, me van a comer, me van a comer, me van a comer Y me van a comer, me lo como Que 13-14 he hecho ahí por Dios Y bueno, espero que se me meta Uff, la que se ha salvado en este juego es un estilo de comer bolas, o sea, saber jugar, que es eso. Y bueno, eh, no puedo estar callado, que eso es otra. Um, tengo también eh, mi primo y mi hermano que tienen otro canal, los Enano99, que espero que me hagan spam. Porque, bueno, esto a mí me gusta, he visto en cosas que, bueno... No está mal, no está mal ¿Sabes? Y me van a comer Y no quiero que me coman <ríe> mm, El canal se va a, tr se va a tratar de... Mm, se podría decir que de... Uf. Me he separado Y creo que la he Bueno La cago cagado Bueno, da igual Es un juego Se va a tratar de... Call of Duty Black Ops 3 los Duty se va a tratar de eso eh... tengo también que ponerle también voy a pedir que me enseñen no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas, no me jodas. no no no no no no no no no no no no no a ver el nombre me las cogió mi primo porque a mí me gusta mucho el el Tekken. Eh, también me, no me quiero que me coman siempre soy vivo no sé ni cómo bueno aquí bueno eh, esto del YouTube es muy difícil me han dicho muchas veces eh, es muy difícil empezar ahora porque hay youtubers que lo hacen bien, lo hacen bien. Pero nada es imposible, dicen, ¿no? Entonces, eh, me gusta. O sea, me gusta eh, hacer retos como estos. Y meter a gente mucha mierda, poca mierda. Me da igual. O sea, yo siempre con la verdad delante, tío, y ya está. Y bueno, esto merece la pena. Porque lo pasas bien tú y te sientes acompañado. Y bueno, y bueno, que me los como. Uf. Joder, con comérmela la bola. No penséis mal, <risa> ¿sabes? Si, si, si ya habéis notado otro apagón, es el ordenador que me está. Enciéndete me habré tragado ya, qué raro bueno <ríe> lo siento si sí pone monitores, es que se me apaga cada 2 x 3 y <ríe> bueno esto es todo porque es, es difícil empezar o sea no puedo callar de abajo del agua <ríe> pero mira vamos a pasarlo en grande suscriptores con gente que mete mierda gente que no Uff Muy grande esa bola Y bueno, vamos a hacernos Intentar hacernos grandes Y cuando me maten termino el vídeo Si ¿Sí que me puede comer ¿sabes? Pero que no me puede comer Sí, sí, sí, tíralo Y bueno Uf, que te como Y bueno, este es Seguiré hablando <risa> Seguiré hablando hasta el fin Chepa, che esto no me puedo comer, no me puedo comer Métete, métete, métete, métete, métete Métete, métete, métete, métete, metete. A que te coma la rosa, antes que te coma la rosa Vale, ahí buena Uff Vamos a intentar hacerlo, oigo, oigo. He dado sin querer Vamos a intentar hacerlo grandes A ver no, no voy a dar DW, tú ven Yo nunca haré. Llámame eh, no, copión, todo lo que queráis. Pero yo nunca voy a hacer TEAM. No estoy en contra de eso. O sea, ¿qué hace la gente haciendo TEAM? Es que es eso. Es que no me gusta el TEAM. No me gusta. Vamos, los décimos. Eh, está mal, ¿no? Estaréis pensando, ¡buah, qué difícil! No, no cuesta tanto. Bueno, me ha adelantado. No pasa nada. Me ha comido ahora aquí una bolita. Dos que ya no están mal, ¿no? Tienen que estar buenas. Y bueno... Te vas a quedar sin una bola. ¿Qué te he dicho? <ríe> bueno, vamos... Eh, no sé si iremos 11 o por ahí. Mm, tengo una bola al lado. vi 10 He eh, conseguido el 9, pero vi 10 mm, 9... Eh, no está mal para ser el primer vídeo, ¿no? Estaréis preguntando... Y bueno, esto de crearte el canal se va a tratar de algo, bueno, no, o sea, me aburro, <ríe> por eso subo esto. Pero vamos, esto yo creo que va a ser. Si me pedís más esto, lo haré más. Pero vamos, que me gusta esto de, hostia, sentirte acompañado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno. Epa. Que me mata. Que me come. No está mal. Nada mal. 929 puntos de score, Bueno, habré bajado, como siempre. Pero vamos. Vamos para allá. A ver qué. Qué sorpresa nos trae aquí las bolitas. No voy a team con este, es que no quiero team. Este es una misión en solitario, o sea, llegar al primero en solitario. Voy a intentar, vale un reto. Y si lo consigo, mira, ¿eh? no está mal. Eh, bueno, estoy yo solo, eh, no tengo acompañantes ninguno. Bueno, me han ayudado a hacer esto, porque me ayudan. Pero, como os he dicho antes, los enano 99, que es un canal que tiene 108 suscriptores y. Creo que por ahí Que es recomendable el canal, ¿no? Eh, también Voy a comerme esta bolita Está chaval Bueno, no me jodas Bueno, también eh, Cojo unas cuantas, cojo unas cuantas No, no, ya. voy el sexto ¿Eh? Voy a conseguir el reto, voy a conseguir el reto O eso creo O eso creo Voy el octavo ahora Y eh, bueno, no pasa nada eh, otra cosa que me ha llamado la atención de esto adiós. Oh, otra cosa que me ha llamado la atención de esto es que bueno, te lo pasas bien contigo mismo sabes que siempre estáis ahí, no me vas a matar, porque es que no voy a querer y bueno esto es lo bonito, es tener gente que te apoya yo no busco la fama, yo busco jugar con vosotros o sea, jugar con vosotros, pasarlo bien Y ya está Ese es mi, mi reto O sea, llegar lejos Pero no tanto, o sea No sentirme como un Que no puedo salir ni de casa, ¿no? Bueno, me sentiré orgulloso cuando alcance mi reto Porque es un reto, ¿sabes? Y los retos son retos Y bueno, a ver si terminamos ya Porque madre mía, vamos bien y bueno, está tardando la vida Hombre, es un juego que... Hombre, es... Es un juego que... Hostias, que cuesta mucho Se ha comido a su compañero Muy bien Ahora que te coman Fum Cuarto No está mal eh... Otra cosa que decís vosotros que... No tengo ningún suscriptor, pero lo tendré en pronto Digo yo, o eso espero Van a venir a por mí, no quiero Que es que no, no vengan a por mí, ¿sabes? Son dos bolas, o sea, dos Y bueno, soy cuarto No está mal, o sea A ver si puedo conseguir el reto del primero Esto es un canal de Conseguir retos O sea, no me espero nada de nadie Yo no quiero no saber nada tira otro, tira otro bueno es un canal que espero que vaya bien porque a ver sé que sé que no es difícil sé que es muy difícil empezar desde aquí ¿sabes? que no quiero hacerte. y bueno eh, es eso voy tercero eh. es que no voy a llegar al primero es que vamos ni para atrás bueno lo conseguiremos lo intentaremos conseguir y a ver si algún compañero Tenéis play 4 y tal Lo dejaré abajo en la descripción Y ya está O sea, es eso <ríe> Lo siento si no me he callado, pero Es eso eh, Otra cosa Es que Yo O sea, me gusta esto del, del Youtuber, lo he dicho muchas veces Bueno, en el vídeo porque En otros sitios no lo he dicho Y bueno me encanta esto, ser youtuber O sea No es por ganar dinero Y no hacer nada, no O sea, los vídeos Atrás siempre hay un Una Una currada, o sea, por así decirlo Vosotros me entenderéis, digo yo Siempre hay una currada que Hostias, dices, uff Te voy a comer No quiero que me comas No quiero que me... Tira, tira otro y bueno voy si esto me el cabrón Bueno, eso, eso es todo eh, De a ver si me matan ya Porque Vamos a hacer una cosa Para terminar el vídeo Y terminarlo con... con Con esto, mira No sé quién le va a darle a comer Voy a terminarlo con orgullo. No me comen. ¿Queréis comerme? Voy a topar a ti. Tanto bueno bueno. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Y nos veremos en otra ocasión, por así decirlo. Fighter. Y hasta la próxima. Adiós.